Acá estamos, con vos. Y para vos, obsesionado con que nos escuches. En esta tarde de jueves se viene la licenciada Carmen Sotelo Aldivani y nos trae un tema, patología, no patología, ¿qué pasa con la obsesión? Obsesión es lo que se está nombrando Continuamente. Esto, ¿no? Lo que la cuarentena nos dejó, que antes pasaba como desapercibido, pero ahora es muy común esta palabra. Y esa causa del encierro, tal vez, la obsesión, o la obsesión tiene que ver con esto de estar preso en nuestros propios pensamientos, ser preso de nuestra mente. Obsesión es el tema del Iván hoy, pero primero le vamos a dar la bienvenida antes de sacarnos todas las dudas a la licenciada Carmen Sotelo, a su diván. Hola Carmen, ¿cómo va? Hola Cari. Muy bien, ¿y ustedes preparándose para la temporada? Obsesionada. <risa> <risa> obsesionada con el protocolo, obsesionada con, la, con las reglas que hay que cumplir, imagínate, ¿viste? A mí me no me rompan las reglas. <risa> Otro tema, Carmen. Muy bueno. Eh, obsesión. Eh, hablamos en algún momento, y hablamos eh, también del TOC. ¿Te acordás? ¿Se relaciona? En, y el TOC es Trastorno Obsesivo-Compulsivo. O sea, desde ahí hay una relación, la gran diferencia, y hay una diferencia que yo repito constantemente y que por suerte lo he escuchado en varios colegas por televisión esta vez, Ajá. que es la posibilidad de hablar como hablamos la otra vez, ¿te acordás de la neurosis? Sí. Y dijimos que el TOC era una neurosis, que estaba dentro de las neurosis. Bueno, eh, eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros tenemos que hablar de qué fue pasando, qué es, cuál fue el proceso, cómo era la personalidad en qué estructura de personalidad se instala. Si se instala el, la obsesión en una personalidad o en una estructura psíquica, neurótica, a lo sumo, como grave, podemos tener un toque. Si esto se instala, la obsesión, en una estructura psíquica, psicótica, esto no es un TOC, es una psicosis. Y dentro de la psicosis hay muchas patologías, como dentro de las neurosis hablamos del TOC, hablamos eh, eh, de otras eh, patologías más sencillas, hablamos de la histeria, ¿sí? Uh -huh. En la psicosis eh, hay eh, rasgos que nosotros técnicamente se llaman rasgos patognomónicos. ¿Estos qué son? Son rasgos esenciales, que tienen que estar, de alguna manera, para que nosotros podamos discriminar entre una neurosis y una psicosis. Uno Bien. de estos rasgos y uno de los más importantes es la pérdida de contacto con la realidad del psicótico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que arma su propia realidad. No, eh, toma un dato de nuestra realidad y lo arma de acuerdo a una realidad que él se imagina. Entonces, por eso a veces eh, podemos decir que una persona a la que le decimos buen día... Cómo te va o cómo estás, esa persona dice está conmigo. Claro. Quiere tener una relación conmigo. Y, y, y, y nada. Convenía, claro. Y yo lo que dije fue buen día. Claro. ¿Se, tal cual. ¿Se entiende? Sí. Ahora, la obsesión. ¿Cuándo se convierte en un rasgo patonomónico? ¿Cuándo es en una neurosis o cuando es en una psicosis? En una psicosis hay un montón de rasgos de la neurosis. Lo que pasa es que cuando hay pérdida de la realidad, todos los otros rasgos van a confluir en esa pérdida de la realidad. Y pérdida de noción de la enfermedad. Para el psicótico no está enfermo, la enferma sos vos. Claro. Siempre es el otro. Entonces, para en este caso puntual, o Vamos en Vamos a nombrar ca el, el caso, ¿no? El caso de de esta bailarina que fue atacada, las dos mujeres que fueron atacadas en la escuela de baile, también está, este este fue el último de los casos, pero también estaba la maestra de Tucumán, la maestra de la profesora de inglés, que fue atacada por un alumno de hace tiempo que viene sintiéndose acosada, ¿no? Es para refrescar un poco a los oyentes, Carmen. Sí, me parece bien que, que refresquemos las... Eh, situaciones y además que sepamos que no podemos pedir que nos digan exactamente qué tiene si no hacemos historia. O sea, tiene sí. que haber un equipo. Lamentablemente yo me enteré ayer que el equipo de la policía de la ciudad y la justicia de la ciudad no puede eh, hacer evaluaciones en este tema que lo tiene que hacer la justicia nacional y, y la policía, digamos, o, o las fuerzas nacionales, cosa que me parece un horror. ¿Pero por qué me parece un horror? Me parece un horror porque la ciudad de Buenos Aires cuenta con los elementos profesionales, necesarios, como para poder hacer el estudio. Entonces, ¿vamos a eh, recargar a Nación que, que ojalá se pueda ocupar de los problemas de las provincias que están más necesitadas? Claro. O ¿Los vamos a recargar con este tema? Que me perdonen, yo sé que es un tema importante. Pero, pero me parece como una locura. Exactamente lo que escuché que dijeron, y estoy muy de acuerdo, y así lo hablamos en algún momento, es que hay que hacer toda una eh, evaluación, donde no se puede descontextualizar el hecho. Y lo que sí podemos decir, que las personas, y pedirle a todas las personas, recordarles que la salud mental no deja huella. Digo, no es que no deja huella, no, no tiene. Avisa. ¿Eh? No avisa, querés decir, o. No, no, no, no digo, sí, avisa. Pero si nosotros tenemos una herida, nosotros vamos a decir, cuidado con ese dedo que tengo lastimado. Claro. Le vamos a poner una curita y todos van a saber que tengo un dedo lastimado. La salud mental no es así. No siempre da los síntomas y son tan visibles. Por eso digo, a ver... Cuando los síntomas de salud mental me pueden hacer a mis familiares pensar en que algo le está pasando? Cuando yo empiezo a notar que algo no me está correspondiendo. Ser la... Hay algo que no. El caso de este chico, Carmen, tiene la madre que, que, bueno, que está internada también con esquizofrenia y venía de maltratos, ¿no? También que el padre a, acusó esos maltratos que, que la madre le pegaban de una manera con elementos contundentes, es decir, que eh, él ya tenía, o, o genéticamente, o por esos maltratos también, un, una violencia, una violación a su cuerpo. Tal cual. Lo que pasa es que, eh, desde hace muchos años se está tratando de investigar eh, con respecto a lo hereditario genéticamente. Sí. No hay todavía seguridad en esas cuestiones. Lo que sí podemos decir de hace muchos años, y esto está presente todavía, es que si en una familia hay algún caso de problemática mental, estemos atentos. Claro, porque te repiten en la mayoría de las veces. Yo conozco y conozco, los, los pocos que conozco, se repitieron hereditariamente. ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que muchas veces no se trata de hereditariamente, genéticamente, sino hereditariamente de cómo se desarrolló la infancia de esa persona. Claro, ahí te va. Entonces, no es que los genes fueron... Pero si yo tengo una mamá esquizofrénica y no está atendida, y tiene agresiones, y no, aunque no sea agresiones, tiene conductas obsesivas complicadas tiene delirios, eh, nunca sé con lo que me voy a encontrar, así haya hecho las cosas bien o las cosas mal. Si todo eso pasa, quiere decir que me fui criando, entre comillas, con algunas dificultades. Entonces sí, está más propenso que otra persona. Así como hablamos muchas veces que de personas violentas, no se hereda genéticamente a otras personas violentas, pero sí hay modelos que las otras personas o, o los hijos pueden repetirse, ¿se entiende? Totalmente, sí, sí, muy pero muy claro. Bueno, en este caso escuché, eh, este caso de, de Belgrano, de la Escuela de Baile, escuché bueno que está internado eh, eso, pero también eh, que todavía no sabían si iba a estar en un psiquiátrico o, en, o, en, este, o detenido, ¿no? ¿Vos qué pensás? Eh, yo pe la verdad que pienso que la detención como está en nuestro país no sirve para reinsertar a nadie uh -huh. en ninguna sociedad. Pero eso... Es lo que pienso yo con respecto a general lo que son las, la detención y la seguridad en nuestro país. ¿Que esté en un psiquiátrico? Me parece que sí, porque de alguna manera el hecho de estar en un psiquiátrico, eh, perdón, pero no es premiarlo, ¿eh? No, totalmente. Es pero, donde... Porque en realidad tienen los síntomas, ¿no? Eh, pero en realidad tienen los síntomas, y en esos casos sí puede haber una recuperación, que seguramente es lenta, pero sí puede haber una recuperación, porque esos lugares tendrían, por lo menos, que estar preparados para recuperar este tipo de patología, ¿no? Seguro, ¿Eh? y más allá de eso, con una medicación quizás puede eh, tener esta, eh, como es, calmar su ansiedad, porque la obsesión tiene, ¿no? Combinación con la ansiedad. Claro, lo que hace la medicación en este caso, o digamos, o mejor dicho, en los casos psicóticos, lo sí. que hace la medicación es eh, bajar no solo la ansiedad, sino hacer que en algún punto se conecte con la realidad. Y eso claro. es importante. Por otro lado, ojo, porque la medicación psiquiátrica es una medicación que hay que vigilar, y mucho. Porque una de las cosas que pasa... Es que los enfermos psiquiátricos no son discapacitados mentales, ¿eh? uh -huh. Tienen un problema psiquiátrico, pero no son discapacitados. O sea que piensan, piensan mal, pero, pero piensan. Claro Entonces, la está la diferencia. Tienen sus y tienen sus vueltas, vos le das la pastillita. Y lo que sabe un enfermero del psiquiátrico es que la mete de abajo de la lengua y no la toma. Exacto. Y se la das vos en tu casa y como se tomó el vasito de agua y hizo el gesto de tomarse la pastilla, se la tomó. No. Ojo con eso. Eso, sí, eso o se pone en un juguito, o se pone en la comida, se va engañando en realidad para que la tome. Que, eh, bueno, es, si, es, si es importante que lo haga, si vos tenés una enfermo así en tu casa, tenés que tener todas estas precauciones. Carmen, y esto, ¿no? Que surge después de la pandemia, del encierro de... Lo que decíamos en un principio, ¿no? Lo que la cuarentena nos va a dejar y que nos vamos a dar cuenta en el, en el día después. ¿Es esto? ¿Está brotando? Eh, no, no está brotando. No son eh, más casos, a lo mejor son más conocidos. Eh, uh -huh. de ahora eh, hay mayor visibilidad. Pero eh, no nos olvidemos, Karina, que esta cuarentena y esta pandemia, como muy bien vos decís, eh, tiene que ver, se, se instala en distintas estructuras psíquicas. Claro. Entonces, no es que nos vamos a volver locos por la pandemia o por el encierro, a unas personas le va a pegar de una forma y otras de otra. Unas van a estar deprimidas, otras van a estar más activas, haciendo más cosas, de, eh, dedicándose a cosas distintas. Eh, depende de cada una. <risa> Estoy cansada y que por la pandemia no puedo tener vacaciones. Estoy totalmente eh, intolerante. Otro tema. Pero bueno, sí, te entiendo. Te entiendo. Entonces, sí, sí tenemos que tener en cuenta que esta pandemia es un hecho extraordinario de extraordinariez. Claro. Entonces, eh, realmente, donde hay, eh, donde hay un problema que ya estaba... O sea, la pérdida de la realidad o la estructura psicótica está está desde hace mucho. La obsesión, rasgo también de la estructura psicótica y, y sobre todo de la paranoia, como decía, está. Y no pensemos, por otro lado, algo que también se escuchó, es que era una persona muy tranquila, era una persona... Y de repente, no, ojo, pensemos, un acosador no es tranquilo. Claro, esto también va a servir para eh, el prestar atención, ¿no? Cuando tanto decimos eh, eh, esto de movimiento feminista, no es un solo del movimiento feminista, son hechos reales que pasan, que acosan a las mujeres, que se vuelve obsesivo de esta manera, y que ya no tiene que pasar desapercibido. Es decir, alguien que es obsesivo eh, acosando de una o de otra manera, tiene que ser para la justicia un llamado de atención. Sí, tiene que ser para la justicia un llamado de atención, tiene que ser para la familia un llamado sí. de atención, tiene que ser un llamado de atención, que no solo tiene que ver con las mujeres, también tiene que ver con el hecho de poder soportar el no. Perdón, no quiero, señores, no quiero. Y si no quiero, así sea no una relación quiero. sexual, así sea una compra, así sea, no quiero. Cuando te llaman para hacerte una promoción y te dicen... Ay, pero usted, ¿por qué no quiere? Porque no quiero. No quiero. Es el tema del próximo jueves, Carmen. El no quiero viene, pero súper, para esta obsesión. Quedamos así, el no quiero, para que se respete, lo vamos a ver, Alisa. Gracias, Carmen. Nos vemos la semana que viene. Un beso grande virtual para todos. Muchas gracias. Y así pasó la licenciada Carmen Sotelo en su diván con la obsesión. La verdad que está, eh, una charla fue genial para que la vuelvas a escuchar en familia. Ya venimos, quédate en la tarde del magazine, quédate en Radio Mix. Se viene ella, la princesita de la radio. Estoy hablando de Delfina Pisano y de todo un poco.